Tuvimos un primer episodio que a toda velocidad nos dejó algo insatisfechos porque casi le va la serie como un cliché más y de un y se cae de temporada. Pero por suerte en este segundo episodio las cosas han mejorado de gran manera ya que seguimos a paso rápido pero condensando lo necesario sin omitir detalles claves y al mismo tiempo eliminamos lo que más bien podría afectar al anime. La prueba de reducir el número de regulares es una muestra de eso, ya que empezamos a conocer a más personajes, pero de forma más reducida y eficaz nos demuestran quiénes son. Una niña exageradamente fuerte, y un chico con grandes habilidades con la espada, y por su actitud bastante orgulloso de sus capacidades. Y por supuesto el bufón del grupo que aliándose con estos dos monstruos, da una ventaja a pesar de ser visiblemente débil. Pero dije en mi análisis anterior, ningún personaje de esta serie es tan simple ni unidimensional, por lo que sus introducciones destacan las cualidades más obvias y esconden varias que nos van a agarrar de forma inesperada. Y es lo mismo que sucede con Kun y Rak, el primero obviamente inteligente, calculador y de los que parecieran de poco fiar. Y el segundo de mente simple y directa, disfruta de luchar y de conseguir presas aún más fuertes Y por supuesto, así de intimidante que parece, es toda una caja de risas y momentos épicamente graciosos a lo largo de la serie De esa forma sus tortugas, <coughs> perdón, Kun y Bam pasan a la prueba de crear un equipo de tres Y a regañadientes logran formar el equipo con el lagarto que intentaba matarles un detalle interesante es que no todo cambio que hace el anime es para Man. Por ejemplo, en el manga Bam casi pierde a Marzo Negro si no es porque rack la levanta y se la devuelve. Una escena que contradice un poco el personaje que tanto protegía para intentar devolverla, pero descuidadamente casi la deja tirada en el campo. En el anime esto se corrige y antes de abalanzarse contra rack la levanta Bam mientras va de camino, lo cual le da más consistencia al personaje. El anime elimina las pequeñas introducciones de varios personajes que en un futuro cercano tendrían relevancia en la historia, eso lo vemos luego de que termina esta prueba de crear los equipos. Esperemos que esto no signifique que aquellos que no han sido presentados disminuyan de importancia en sus roles, ya que varios son clave tanto para desarrollar algunos personajes principales, así como para que la trama tenga giros inesperados. Lo que sigue es la aparición de uno de los más icónicos personajes de esta primera parte, el Ranker Leroro, que no sé por qué fue traducido como superior en la versión en español. Superior la verdad es un error tremendo ya que el nombre Ranker proviene de la cualidad de que toda persona que llega a la cima de la torre entra dentro de una clasificación específica que determina su rango. Y por ello lo adecuado sería llamarle o Rango o así mismo como en el inglés, Ranker. Superior es una mala traducción de alguien que obviamente no conoce nada de la serie y no sé por qué sigue ocupando ese puesto en una serie tan importante como esta. Pero volviendo con Nero, sin mucho atraso este comienza la siguiente prueba y nos presentan el sistema de energía que se maneja en la serie. El Shinzo es un despliegue tremendamente increíble que supera y crece su aparición en el manga. El Shinzo no es una energía tan simple como la de otras series, dígase el Ki o el Chakra o el Reyatsu, que en la mayoría de las series es simplemente energía almacenada en cada persona que la manipula para crear algún poder. No, el Shinzo en Torre de Dios es un elemento que existe en toda la torre, una cualidad que hace particularmente único, ya que a diferencia de otras series donde la energía nace de uno mismo, el Shinzo se maneja en el ambiente y los personajes solo se les presta para poder ejecutar sus habilidades, ya depende de cada uno el qué tan diestro es en usarlo. Es claro que este episodio no es el adecuado para expandir en el Shinzo, pero recalco lo imaginativo que puede llegar a ser como energía en una serie, aunque en mi opinión aún no supera el Nen de Hunter x Hunter. Habiendo dicho eso, el Shinzo es representado principalmente como agua y la prueba de Neroro fue crear una barrera compuesta de este elemento después de haber empujado a todos los regulares hacia afuera de ella. Pero para su sorpresa, Bam ni siquiera se inmutó ante este despliegue de poder, demostrando de nuevo que este como irregular es alguien de temer. En el primer episodio, aún sin habernos explicado nada, el mismo Bam entraba como si nada a la jaula de la anguila que supuestamente estaba nadando en Shinzo, demostrando que para este chico este elemento es algo natural que no lo afecte en lo absoluto, algo que para niveles tan inferiores demuestra una asombrosa capacidad de adaptación. Leroro obviamente nota lo inmediato que Bam es un irregular o al menos alguien con asombrosas cualidades, y de esa forma le explica al ignorante Bam más detalles sobre la composición de la torre y sobre irregulares. En este punto noto que ha saltado nombres como Urek Masino, Fantanimum o Ryu, Que si fueron mencionados por el ranker en el manga, pero en el anime se ha simplificado mucho más la respuesta. Esta decisión me parece acertada, ya que es innecesario cargar con información innecesaria al espectador. En el manga esto funciona porque en los primeros capítulos cuando Yuri bajaba con Evan a encontrarse con Van. La mismísima Yuri mencionaba sus nombres como personajes asombrosos y destacables. Y el hecho de que Leroro capítulos después también les conozca y le mencione. Lo hace destacar aún más a estos personajes. Es la segunda vez que los escuchamos de personas totalmente diferentes. Entonces el lector empieza a ver que hay cierto misticismo y grandeza que rodea a las figuras con nombres tan destacables. Pero en el anime este detalle se puede perder fácilmente si solo son mencionados de forma rápida y ya que estos no tendrán ninguna relevancia en esta temporada sus menciones terminan siendo innecesarias. Tal vez mi mayor queja es que en esta escena donde Leroro le demuestra a los que se quejaban de lo injusta que es esta prueba que no tenían razón y que intentan subir la torre inútilmente Perdió mucho impacto, ya que en el manga podemos ver claramente el sufrimiento y dolor que experimenta este tipo con el shinzo que le aplica el Ranker. Y de igual forma entendemos que el convertirte en regular, puedes haber desechado todo tu pasado simplemente para perderlo todo en un instante. En el anime, esta escena se notó mucho más suave y el mismo Leroro no es tan hiriente en su explicación. Además, no entiendo por qué el cambio de personaje para usar esta explicación. Si sí, el francotirador aún tiene más escenas por delante en el manga. Y con eso llegamos al fin del episodio el cual de nuevo ha resumido casi 7 capítulos del manga. Pero a diferencia del primer episodio sí ha logrado condensar la historia sin eliminar ningún detalle de mayor relevancia que afecte el disfrute del espectador como Siento hizo el primer capítulo que dejó a muchos creyendo que esta era como el shonen cliché de la temporada y nada destacable. Ahora, si tomamos en cuenta el ritmo que está llevando el anime, estoy casi seguro que el plan es hacer que en esos tres episodios que se tienen pensado, se abarque toda la primera parte del manga para dejarnos abierta la posibilidad de una segunda temporada aún más épica que coincida también, la segunda temporada del cómic Creo que aún es muy pronto Para decir si Torre de Dios El anime será el éxito Que esperamos o un fracaso Pero hasta el momento Creo que han hecho un trabajo aceptable Que solo aceptaría que vayan en mejora Con las pruebas e historias Que nos esperan en los siguientes episodios